Hola, Dios te bendiga. Esa práctica de comprar un pedazo de lechosa o un pedazo de melón, cortado y pelado en la frutería es genial, porque solo llegas a casa, lo colocas en la licuadora, con un poco de azúcar y agua, lo licuas allí, y sin lugar a dudas es algo genial, saludable, excelente. Eso es un cariño, un acto de autosatisfacción personal. Tú tienes buen gusto, te felicito porque te expresas bien, eres una persona espectacular. Gracias por estar aquí, y escuchar estas palabras. Esa sonrisa que muestras todo el tiempo, te hace destacar, porque manifiestas buen ánimo, pero sería mucho mejor acompañarla con otro presente más. Referente a que les regales un minuto de tu tiempo a las personas que te saluden. Puedes detenerte, para darles la mano, decirles que los felicitas porque se ven bien. Y decirles que fue un placer verlos, que vas a atender un asunto y más tarde regresas precisamente, de eso se trata la buena costumbre de detenerse a saludar o de regalarles un minuto de fama, teniendo todo claro. Espero que uses este poder. Ejemplo. Si ves a alguien conocido, o escuchas que alguien te saluda, tú con calma caminas hacia esa persona, y dile solo, hola, tienes buen gusto. Dios te bendiga. Te felicito por estar aquí. ¿Cómo te sientes? Al decir lo anterior. Dejas un espacio para que respondan y luego dices lo siguiente. Voy a resolver un asunto, pero regreso más tarde. Fue un placer verte hoy. Que sigas teniendo un gran día.